Hola, me habéis enviado una solicitud comentándome cómo poner una placa de identidad en Lightroom, como el logo que yo tengo puesto aquí siempre en el programa. La configuración es muy simple y en este vídeo vais a ver cómo poderlo hacer y también os facilitaré a través de un post en mi página web una plantilla o unas plantillas para que podáis hacerlo vosotros mismos. Básicamente lo primero que necesito es generarme el logo o la plantilla que voy a usar. Para ello, iré a Photoshop y debería crearme un documento nuevo en el cual eh, el tamaño debería ser 57 píxeles de altura por, dependiendo de la resolución de vuestra pantalla, eh, yo voy a poner una anchura de 580 píxeles. Color RGB, 72 puntos por pulgada de resolución. Y el perfil de color lo dejaremos en sRGB, gama de colores reproducible por cualquier pantalla. calibrada Ok. Y ya tenemos el documento base para poder trabajar. Fijaos que eh, tengo un espacio en el cual tengo una altura máxima. Puedo crear un documento más alto, pero me va a recortar. Por lo tanto, mejor dejarlo al tamaño exacto que me va a permitir Lightroom de, de entrada. La anchura, hemos dicho 580 píxeles. Podemos hacerlo más largo, pero podemos tener un problema. Cuando la imagen, eh, la pantalla la tenga a una resolución más pequeña o la, la, la ventana la haga más pequeña de Lightroom, puede llegar a montarse la parte de biblioteca, revelar, mapa, etcétera encima del propio logo. Por lo tanto, cuanto más eh, corta sea, menos problemas tendré, o bien eh, tener en cuenta que visualmente no he de hacer un tamaño muy pequeño de pantalla para que no se, eh, eh, no se pisen el logo con los diferentes accesos a los módulos del programa. Lightroom no tiene problema, Puedo hacer el, el logo más grande o más pequeño, pero visualmente funcionará o no funcionará. Teniendo esto en cuenta, para mí eh, 580 a tamaño de pantalla completa es un tamaño mmm, que llena y es suficiente. Puedes hacerlo más pequeño o incluso más grande. Partimos de esta base y eh, voy a enseñaros un logo que ya tengo preparado. En este caso, este es el que uso vamos a poner un fondo negro para simular tal como quedaría en, en Lightroom. De todas formas, eh, el logo que yo preparo, lo preparo en fondo transparente. ¿Por qué? Porque el tono, si no lo acierto perfectamente con el del programa, puede verse ligeras diferencias. Fijaos que aquí es un casi negro, aunque no llega a ser un negro 100%, Aquí el tono, por ejemplo, al colocar el logo en la parte inferior de las columnas, es un gris bastante más, más claro. Y la tonalidad, para evitar problemas, siempre uso fondo completamente transparente, con lo cual me evito ningún tipo de problemas. Incluso si la interfaz del programa cambia en diferentes versiones más nuevas o respecto a versiones más antiguas, tampoco voy a tener ningún problema. Por lo tanto, eh, voy a usar un fondo de, eh, de un tono oscuro para ver la apreciación de más o menos cómo va a quedar, pero finalmente lo deshabilitaré, esa, esa capa, para eh, guardarlo en formato PNG, que me va a preservar la transparencia del archivo y eh, no va a tener ningún color, ninguna luminosidad de fondo, será simplemente transparente. ¿Qué tengo que hacer? Pues mmm, colocar el, lo que yo quiera poner. Puede ser un archivo de texto. Fijaos que aquí esta es una capa de texto que yo puedo editar perfectamente y cambiar el tipo de, de letra por el que me guste o por el que sea representativo de, de mi marca y eh, puedo colocar eh, una imagen. En este caso, por ejemplo, puede ser la de Colorati de GuildRide, o podría ser mi logo, lo que prefiera. Entonces, para ver la diferencia, en este caso vamos a crearlo con el logo y vamos a guardar esta imagen. Fijaos que estas capas no me interesan del, del logotipo de Colorati, en este caso, y el fondo tampoco. Sencillamente, las únicas capas que me interesan son la capa de texto y la capa del, del logo. Con lo cual, vosotros podéis poner un texto que queráis, un logo o el concepto que vosotros queráis de una forma libre para poner un logo de imagen. Acoplamos la. No, perdón, no acoplamos porque entonces eliminaríamos el, el fondo transparente. Vamos a archivo, guardar como y en este caso, en lugar de guardarlo como PSD, le digo que me lo guarde como PNG. Con este formato, el formato PNG, me va a mantener la transparencia de la imagen sin tener ningún tipo de problema. Entonces voy a cambiarle el nombre para que no sea igual y le pondré... 57 por 580, que es la resolución del archivo. Y lo guardo. Me voy a Lightroom y en la opción configuración de placa de identidad, tengo que activar esta función activar placa de identidad si no me va a aparecer el logo del programa y eh, puedo seleccionar la opción de texto, es la más simple y aquí le pondría el texto que quisiera y la tipografía que me interese me voy a un tamaño demasiado grande, vale. un tamaño adecuado, el tipo de letra lo hago más fino, y si el color no me gusta, puedo seleccionar, no hace falta que sea todo el texto, puedo coger, por ejemplo, el apellido, y el apellido asignarle un color distinto, y entonces puedo mantener, puedo crear, eh, una, un logo de un diseño de mayor impacto y eh, este, este mismo código de colores lo puedo aplicar en los, módulos, en los distintos módulos el activo tendrá un color vamos a cambiarlo en este caso para ver el efecto y el inactivo vamos a ponerle otro color son colores que no me gustan para estas, para estas opciones, pero fijaos que puedo seleccionar los colores que, me, que más me gusten. En este caso voy a volver a dejarle un tono suave y aquí un tono más intenso. Fijaos que igualmente en este caso he jugado con tonos azules, no he jugado con, con blancos. Aunque también podría coger este y decirle el tono o, si, o directamente coger un blanco. En lugar de un blanco vamos a hacer un gris clarito y ya lo tengo preparado. Eh, si en lugar de coger, y fijaos que en el fondo, en la ventana del programa, me aparecen los cambios que voy haciendo, lo voy viendo cómo queda el efecto. Si en lugar de esto ya he preparado el logo por Photoshop, como hemos hecho antes, uso una capa de una placa de identidad gráfica, una imagen... Y voy a buscar el archivo, en este caso lo tengo en escritorio, logo Lightroom, 57x580png, elijo la opción y ya lo tengo disponible. Fijaos que el, el logo no he dejado margen en la parte izquierda, por lo tanto me queda muy desencajado, visualmente no me gusta el efecto, por lo tanto, tendría que dejarme este margen ya en el propio logo en Lightroom. Perdón, en Photoshop. Con lo cual, me voy a Photoshop. Activo el fondo. Esto debería mirar la medida exacta, pero ahora, para hacerlo rápido, lo voy a hacer a ojo. Bien. aguardo, guardo. PNG. No lo he fijado voy a escribir el archivo para no tener confusión formato png reemplazo el anterior y ahora sí que me voy al iPhone, busco el archivo ah, me he olvidado de eliminar el fondo, fijaos que lo he guardado con el color de fondo desactivo, vuelvo a guardar png, guardo, ok, a ver si. Fijaos que, aunque no es perfecto porque lo he hecho a ojo, ya queda mucho mejor que dando más centrado. Lo ideal sería que siguiera exactamente esta línea vertical. Ok, y ya tendría el logo. Pero para que lo pueda recordar y lo pueda aplicar habitualmente, lo que puedo hacer es guardármelo, Fijaos que Lightroom casi, casi siempre nos ofrece una opción de guardar cualquier cambio, cualquier configuración y esta opción no va a ser menos. Y en este caso le pongo mi nombre y pongo una definición para saber cuál es. Y ya lo tengo cargado. Si quiero cambiarlo, sencillamente me voy a Placa de Identidad y solo tendría que cambiar un logo por otro logo. os voy a dejar en el post eh, en, dentro de la página web un post llamado configuración de placa de identidad en Lightroom eh, os voy a dejar un par de plantillas, una en PSD para que podáis colocar la, las imágenes y los logos os pondré una guía para que veáis la referencia donde debe ir, a partir de donde debe ir el logo de texto de imagen para que os quede encajado y otra versión en PNG, por si no tenéis eh, Photoshop y queréis hacerlo con algún otro programa. Espero que os sea útil y gracias por seguir los vídeos. Hasta luego.